Hola, ¿qué tal? Fui soy Cerecero. En esta ocasión vamos a hacer esta plantilla que nos pidió Luis Alarcón. Eh, la mejor plantilla puede ser la Bundesliga o de la WBA. Eh, por favor, salúdame, crack, un abrazo. Eh, y bueno, decidimos hacer un, una fusión de estas dos ligas increíbles, a ver qué sale. Eh, saludos por allá, Alexis de Serra, salúdame. Por favor, Cerecero, me salió LAM. Felicidades por ahí. Ah, Chuy Torres igual. Eh, ahí con el Joker. Eh, un abrazo muy fuerte. Chuy, Pobla po, Saludos desde Puebla, La Tierra del Cuau, un fuerte abrazo, Puebla Niña, un, eh, fuerte abrazo. Bueno, vamos a empezar con esta alineación, esta formación. Primero tenemos a, a Manulito Neuer, eh, por ahí los acompaña igual el compadrito Alaba, que es un jugadorazo, Waten. ¿qué puedo decir de Waten? Es una cosa eh, imparable, una máquina. Y del otro lado Piqué, una gran mezcla estos tres delanteros realmente. Tenemos mucha velocidad, eh, mucha altura, que son excelentes. Abajo de ellos va a estar Sean Tiger. Es su jugadorazo, eh, no supe si entre el amo él, prefería a Franz Tiger, Rakitic igual mi hombre de confianza, eh, por ahí unos años va a estar pelonzón, ahorita disfruta el cabello güero, qué bueno, eh, Neymar eh, del otro lado va a estar comandando eh, la lateral del campo, que qué bárbaro es Neymar, jugadorazo, eh, un poquito un punto de del equipo Belarabi, eh, ya me comentarán por ahí, eh, buena corrida, pero muy mediano el jugador, aunque cumple, abajo de él, Robben, Arjen Robben, el clavadista, eh, del otro lado de lujo, Messi, ay papaché boludo, vete Lenano es Su jugadorazo, vean los números, nada que decir de Messi Y adelante Müller, no sabía si meter a Müller, eh, pero decidí eh, colocarlo ahí, por ahí lo dirige eh, Vicentico del Bosque, mi compadrito eh, Vean el equipo nada más, la banca también está de lujo, de lujo Y lo que les decía, entre Suárez y Müller me gustó más jugar con Müller, eh... De inicio Suárez, me gusta mucho de recambio. Lo hace muy bien. Tenemos por ahí a Gotse, a eh, Tenemos a Cross, eh, Philip Lam. Igualmente me dolió dejarlo en la banca. Eh, a Umeyang, es, es muy, muy, muy rápido. Eh, bueno, de recambio. A lo mejor me van a crucificar. Pero no le encontré cabida a Gareth Bale eh, dentro de este equipo. Sobre todo por la posición. Crucifíquenme, por favor, en sus comentarios. Crucifíquenme. Benzema y Lujita Modric eh, están por ahí. Eh, sensacional, sensacional el equipo eh, La verdad, creo que es la mejor plantilla con la que he jugado Tiene un gran equilibrio La verdad, jugamos eh, con tres defensas Nos ayuda mucho que los laterales son rápidos Y nuestras defensas centrales son rápidos, Vean nomás ahí como se topa con pared eh, Son unos excelentes defensas Boateng, que, Y vean lo que hace aquí Messi eh, Es una chulada eh, jugar al contragolpe con estos chavos Vean a Müller ¡Ay, eh! ¡Pum! Bombardero de Múnich Aventando ahí un, un escopetazo Vean nomás eh, Y es Casillas, ¿eh? no es cualquier portero eh, Como les decía, vean nomás las barridas eh, Que te permiten contragolpear rápido Aquí toca la pelota, me parece fue Para Müller, eh, no le sale otra vez la jugada Pero sin embargo... Logras jugar de una forma muy rápida Muy vertical, vean a Belarabi Cómo se quita uno, se quita otro Sus cuatro estrellas le permiten esto Y Müller simplemente le empuja para adentro Le da un toquecito a la pelota, un pequeño empujón. Eh, La verdad, sí es una escuadra Bastante cara, bastante cara eh, si tienen las monedas realmente, eh, se me hace de miedo esta, esta escuadra. Tiene un equilibrio impactante y los jugadores realmente lo hacen muy bien. En la cancha ven aquí la cátedra que da el maestro Müller y después la falla estrepitosamente. Me pues salió más caro el caldo que la gallina por ahí. Eh, y vean, no nomás, eh, tenemos a, a Robin, tenemos a Messi del otro lado. Eh, tenemos un jugador alto eh, como delantero que sería Müller. Eh, lo preferí realmente, Luis Suárez no, no me dio el ancho, no me dio el ancho cuando jugué con él, eh, con esta escuadra, no me gustó del todo, tienes a tres chaparrones ahí, si sí hace falta eh, poner ahí un, a un jugador un poquito de más altura que te pueda rematar de cabeza. Eh, vean lo que hace Neymar, nada más Se mete hasta la cocina, hace ahí un bolillo Y vámonos, eh, ahí en ese caso Metió el gol Suárez eh, Y lo que les digo, ven la defensa Vean a, a Neuer, Neuer es un porterazo Neuer es un jugador Que te cambia un partido eh, es, es un eh, jugador Realmente que te puede sacar una victoria eh, Muy bien, pero llegamos al final De, de esta Creador de escuadras una escuadra española, alemana ahí por ahí unos... Este, ¿Cómo se llaman? Ah, eh, unas tapas españolas. Que de eh, vamos a juntarlas con una Frankfurt. Adentro de una Frankfurt, no de una salchicha alemana. Francia, <ríe> pues bien, el Fiferos. El arqueo, eh, <ríe> bien, <irado> minutos, <ríe> mando un fuerte abrazo. Yo soy Cerecero, por favor, comentenme aquí. Eh, ¿Qué les pareció la escuadra? ¿Qué más escuadras podemos hacer? Eh, seguimos en contacto. Y recuérdenlo, jugando con una Frankfurt en la mano. FIFA la vida.